Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Santiago Salazar Astudillo, pertenezco al tecnólogo en gestión de redes de datos en el SENA, Yamboro Pitalito. Hoy vamos a ver los protocolos de enrutamiento. Primero que todo, debemos de saber que los routers están considerados como dispositivos de capa 3, porque su decisión principal de envío se basa en la información del paquete IP de capa 3. Como nos podemos dar cuenta en el modelo OSI, eh, están estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas, las cuales son física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Estas son las capas que maneja un computador. Sin embargo, si pasamos a los routers, nos podemos dar cuenta que únicamente maneja 3 capas, las cuales son física, enlace de datos y red. Cuando los paquetes pasan del de computador hacia los routers, lo que hace es encapsularse. Cuando ya van a pasar por los demás routers, se desencapsulan y vuelven a encapsularse hasta llegar a su destino. Pasan por la capa física, el enlace de datos, por la, red, por la red, por el transporte, la sesión, presentación y por último a la aplicación a la cual va a llegar. Ahora vamos a ver los protocolos de enrutamiento. Primero que todo, los protocolos de enrutamiento tienen dos factores. La primera son funciones y la segunda son propósitos. Vamos con las funciones. Facilitan el intercambio de información. Segundo, compartir y agregar información dinámicamente a sus tablas. En esta parte cabe resaltar que todos los routers contienen una tabla, la cual en el momento que hacen... Eh, una conexión con otros computadores, con otros dispositivos que tienen una IP Estos van llenando es dichas tablas La tercera es, buscan la mejor ruta Los routers siempre tienden a buscar la ruta más corta para así facilitar el envío de los datos La cuarta, intercambian información cuando se produce un cambio de topología La quinta, buscan nuevas alternativas cuando me refiero a alternativas, está hablando de nuevas rutas. Ahora los propósitos. El primero, descubre redes remotas. Segundo, mantiene la información actualizada, ya que los routers todo el tiempo están moviendo información. La tercera, busca la mejor ruta hacia el destino. Y la, y la cuarta, busca una mejor ruta si la actual deja de funcionar. Entonces, como tal, nunca va a... A que... Como tal, nunca va a esperar a que los paquetes se pierdan, sino que simplemente va a buscar una nueva ruta para que ellos lleguen a su destino. Por último, los protocolos de enrutamiento son un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para cambiar la información de enrutamiento y completar dicha tabla. Ahora vamos a ver un, una pequeña tabla donde nos dan a entender ¿Cuál es la diferencia entre el enrutamiento dinámico y el enrutamiento estático? El enrutamiento dinámico principalmente es el que intercambia de forma autónoma y el estático es donde hay un locutor o un administrador que ejerce cambios en ese router. Primero que todo vamos a hablar sobre la complejidad de la configuración. El enrutamiento dinámico generalmente independiente del tamaño de la red. El routing estático aumenta aumentos en el tamaño de la red. Los cambios de topología. Se adapta automáticamente a los cambios de topología. Aquí automáticamente se cambia la, la topología. El enrutamiento se va a acomodar según como hayan quedado. En el routing, en el routing estático se requiere intervención del administrador. Entonces eso va a requerir mucho más tiempo por parte de quien realice este proceso. El escalamiento, adecuado para topologías simples y complejas. Adecuado para topologías simples en el routing estático. La seguridad, en el rotamiento dinámico es mucho menos segura que en el estático. El uso de recursos, utiliza CPU, memoria y ancho de banda. En routing estático sin, sin, ese, sin necesidad de recursos adicionales. Es decir, que cuando el router dinámico utiliza mucho más eh, recursos del router que el estático. Y por último, la facilidad de pronóstico. La ruta depende de la topología actual y en el router estático, eh, perdón, en el routing estático, la ruta a destino siempre es la misma. A menos de que esta sea cambiada por el administrador, claro está. Ahora vamos a ver eh, los protocolos de enrutamiento dinámico. Inicialmente tenemos el protocolo RIP, el cual es un protocolo de enrutamiento interior para vector de distancia. El segundo es el protocolo IGRP, el enrutamiento interior por vector de distancia desarrollado por Cisco. Este ya está descontinuado. Ya Cisco, bueno, ya no se implementa El tercero, OSPF OSPFEISIS -E Es un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace Cuarto, EIGRP El protocolo avanzado de enrutamiento interior por vector de distancia También fue desarrollado por Cisco Y como nos podemos dar cuenta, es como una especie de actualización a este protocolo Quinto, BGP. Protocolo de Enrutamiento Exterior de Vector de Ruta. Ahora vamos a ver qué significa IGP y EGP. IGP significa Interior Gateway Protocols y EGP significa Exterior Gateway Protocols. Nos podemos dar cuenta que IGP se va a enfocar únicamente en el interior y EGP en el exterior. Ambos van a estar eh, de alguna forma enlazados. Si nos podemos dar cuenta, en esta topología es una sola, pero acá hay otra y están de, tienen una distinta topología. Aquí se van a manejar los protocolos Interior Gateway Protocols, porque están interiormente. Sin embargo, si va a haber una conexión entre una red y la otra red, se va a utilizar el protocolo EGP. Es muy importante saber eso. Vamos a ver las características de estos dos eh, protocolos. Se usan para enrutamientos de sistema intraautónomos. Incluyen RIP, IGRP, EIGRP, OSPF e ISIS. -IS. IGP, el enrutamiento dentro de un sistema autónomo. EGP, el enrutamiento entre sistemas autónomos, entre sistemas. Y nos damos cuenta, este es un sistema y este es otro. Entonces aquí ya se está utilizando el protocolo EGP. Anteriormente habíamos mencionado lo de vector distancia y estado de enlace. Ahora vamos a definir esto. Los protocolos de wetgate interiores IGP pueden clasificarse en dos tipos. El primero es el protocolo de enrutamiento por vector de distancia y el segundo los protocolos por enrutamiento, perdón, y el segundo los protocolos de enrutamiento por estado de enlace. Vector de distancia y estado de enlace. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos. Operación del protocolo de enrutamiento por vector distancia. Las rutas son publicadas como vectores de distancia y dirección. La distancia se define en términos de una métrica como el conteo de saltos y la dirección en el router del siguiente salto o la interfaz de salida. Y la operación del protocolo de estado de enlace crea una vista compleja o topología de la red al reunir información proveniente de todos los demás routers. Este como tal es llamado un mapa. De esta forma busca y selecciona la mejor ruta hacia, las, hacia todas las redes del destino. Ahora vamos a ver qué significan los protocolos con clase y los protocolos sin clase. Protocolos de enrutamiento con clase. Nos envían información de la máscara de subred en las actualizaciones de enrutamiento. RIP pertenecía a este protocolo. Aún así, pueden usarse en algunas de las redes actuales, pero, no, pero como no incluyen máscara de subred, no pueden usarse en todas las ocasiones. Protocolos de enrutamiento sin clase Incluyen la máscara de subred con las actualizaciones de enrutamiento. La mayoría de las redes actuales requieren de protocolos de enrutamiento sin clase, porque admiten VLSM, redes no tontiguas y otras funciones. Ahora vamos a ver una pequeña imagen de los protocolos con clase y sin clase. En la primera son los protocolos con clase. La máscara de subred es la misma en toda la topología. Si nos damos cuenta, aquí es la misma. 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24 y acá en sin clase la máscara de subred puede variar según la topología aquí nos damos cuenta que es 64.27, 0.30, 32.27, 4.30 y 96.27 no interfiere en nada de la comunicación ahora vamos a hablar sobre las métricas ¿Qué son las métricas? Las métricas son los valores utilizados por los protocolos de enrutamiento para asignar costos a fin de alcanzar redes remotas. El, la primera métrica sobre la cual vamos a hablar es conteo de saltos. Cuenta la cantidad de routers que un paquete debe atravesar. Entonces, aquí hay un router y acá hay otro router. El tiempo que pasa acá... O mejor dicho, eh, la acción que genera es un salto. Entonces el paquete va a saltar una vez para llegar a este router. El ancho de banda. Influye en la selección de rutas al preferir una ruta con el ancho de banda más alto. En esta métrica, los paquetes van a, bueno el protocolo de enrutamiento va a preferir utilizar el ancho de banda para enviar los paquetes por la mejor opción. En este caso, donde el ancho de banda sea más alto. Otra de las métricas es la carga. Considera la utilización del tráfico en el enlace predeterminado. La cuarta, tenemos el retardo. Se considera el tiempo que tarda un paquete en atravesar una ruta. Ahora, vamos a hablar sobre la confiabilidad. Evalúa la probabilidad de una falla de enlace. Calcula a partir del conteo de errores en la interfaz. Si en el trayecto don, por donde se pensaba en enviar los mensajes o los paquetes de datos eh, llegan a haber muchos errores, eh, la parte de la métrica en confiabilidad no, se va, no va a permitir que los datos pasen por ahí. Buscará una mejor alternativa y se apoyará de otra métrica. Ahora, el costo. Un valor ya sea por el iOS, o por el administrador de red para indicar la preferencia hacia una ruta. El RIP, como ya hablamos anteriormente, este hace los conteos de saltos y elige una ruta con menos saltos. Entonces va a elegir la ruta por donde menos routers tenga que pasar. Ahora, IGRP y EIGRP. Esto es un poco más completo, ya que utiliza ancho de banda, retardo, confiabilidad y carga Sin embargo, la mejor ruta para los datos es elegida a partir de estos múltiples parámetros Y por último tenemos de este lado a IS, IS y OSPF El cual utiliza el costo para verificar la mejor ruta Pero se elige según el costo más bajo la implementación de OSPF de Cisco usa el ancho de banda. Vamos a hablar sobre las distancias administrativas. Primero que todo, los múltiples orígenes de un rotamiento. En realidad, un router puede aprender sobre una ruta hacia la misma red a través de más de un origen. Aunque es menos común, puede implementarse más de un protocolo de enrutamiento dinámico en la misma red. Ahora, el propósito de la AD o distancia administrativa. La distancia administrativa o AD define la preferencia de un origen de enrutamiento. La distancia administrativa es un valor entero entre 0 y 255. Cuanto menor es el valor, mayor es la preferencia del origen de ruta. Es decir, que entre menor, menor es el número de, estos dos va de este valor, 255, es mucho más confiable para enviar los paquetes por, ese, por esa ruta. Aquí nos damos cuenta. R1 y R3 no hablan en el, mismo, en el mismo protocolo de enrutamiento. Este es R1 y este es R3. Entonces tiene que hacer esta vuelta para poder comunicarse por aquí. Ahora vamos a hablar sobre lo que es RIP versión 1. La porción de datos eh, de un mensaje de RIP se encapsula en un segmento UDP, con los números de puerto de origen y destinos establecidos en 520. Ahora vamos a ver unas pequeñas características. La primera, el protocolo de enrotamiento por vector de distancia. Es decir, que utiliza este protocolo. Segundo, única métrica. Conteo de saltos para la selección de rutas Tercero, las rutas publicadas con conteo de saltos mayores a 15 son inalcanzables, es decir, que si encuentra más de 15 saltos, nunca va a llegar al destino. Cuarto, se transmiten mensajes cada 30 segundos, de esta forma las tablas mantienen actualizadas y no, van a haber ningún, y no va a haber ningún problema. El protocolo de enrutamiento con clase en su versión 1, RIP versión 1, no envía información sobre la máscara de red en la actualización. Por lo tanto, un router utiliza la máscara de subred configurada en una interfaz local o aplica la máscara de subred predeterminada según la clase de dirección. ¿Nos damos cuenta aquí? Es importante tener muy en cuenta o es muy importante saber cuáles son las clases. La clase A inicia con 255 y en los últimos tres grupos de 8 bits hay ceros. En las clases B, los primeros dos dígitos de red son 255, 255 y los últimos dos son 0. Eh, en la clase C, en los primeros tres, tres grupos de 8 bits, Utiliza 2.55 y en el último utiliza 0 como host. Ahora hablaremos de RIP versión 2. Son protocolos de enrutamiento interior más sencillos y utilizados. RIP versión 2 es una mejora de las funciones y extensiones de RIP versión 1. Entre esas actualizaciones y las más destacadas son las direcciones del siguiente salto. Es decir, que cuando va a hacer un salto, ya va a conocer cuál es su dirección IP. El segundo, usos de dirección multicast. El tercero, opción de autenticación. Cuarto, protocolo de vector de distancia. Hablaremos ahora sobre OSPF. Open Short Path First, version 2. Ahora hablaremos sobre OSPF, Open Short Path First Versión 2. Es un protocolo de routing interno basado en el estado de enlace o algoritmo Short Path First. Distribuye información entre routers que pertenecen al mismo sistema autónomo. OSPF se usa como RIP en la parte interna de las redes. Su forma de funcionar es bastante sencilla. Si nos damos cuenta. Únicamente se utiliza el protocolo en esta sección de la topología. Ahora, BGP es el sistema que utilizan los grandes nodos de internet para comunicarse entre ellos y transferir una gran cantidad de información entre dos puntos de la red. Su misión es encontrar el camino más eficiente entre los nodos para proporcionar una correcta circulación de la información por internet. Como nos damos cuenta, estos routers se encuentran en una nube, lo cual en redes nos hace dar a entender que está en internet. Utilización de BGP en el router. Ahora veremos estas pequeñas características. Se utiliza TCP como protocolo de transporte. Los routers deberán hablar BGP. Si se habla aquí anteriormente, estos routers que vamos a ver tienen que hablar BGP todos para que pueda haber una comunicación. Digo hablar porque son los protocolos que debe de entender cada uno de estos routers. La métrica con grado de preferencia de un enlace particular. La métrica la configura un administrador. Vamos a ver tipos de mensajes. Un mensaje abierto. Abre una sesión de comunicación BGP entre equivalentes y es el primer mensaje enviado por cada lado una vez establecida la información TCP. Estos se confirman con un mensaje de sobrevivencia. ¿Cuáles son estos mensajes? Mensaje de actualización, mensaje de notificación y mensaje de sobrevivencia. Si nos damos cuenta. Abre, sube. Eh, espera y llega la notificación procedimientos funcionales adquisición de vecino detención de vecino alcanzable y detección de red alcanzable eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido un poco este video sobre algunos protocolos de enrutamiento. nos vemos, chao